Misiones sociales no es lo mismo que inversión social, si se busca el neolenguaje del chavismo. Todo su relato sobre las misiones sociales tratan de hacernos ver que todo el dinero gastado en años anteriores en misiones sociales, que es el título sobre el cual se trabajó un paraguas para hacer misiones educativas, misiones de salud, misiones de trabajo y otras políticas públicas de años del chavismo, todo eso se empaqueta para decirnos que se hicieron cosas buenas por la gente pobre. A eso se le llama inversión social. Pasado el tiempo, uno se pregunta ¿dónde está la inversión? Si hubo tanta educación, tanta salud y tanta inversión en materias de trabajo, porque hoy el país pasa hambre, tiene una migración masiva y está viviendo una emergencia humanitaria compleja con refugiados que tocan las puertas de muchos países de la región. La respuesta es que nunca se rindió cuentas sobre todo este dinero. No es lo mismo que inversión social. Muchas de estas misiones fueron utilizadas en realidad para elaborar bases de datos de militantes políticos. Otras se hicieron sencillamente para transferir fondos a la gente a cambio de lealtades políticas. Otras se usaron buscando nuevas maneras de resolver problemas como por ejemplo las de salud, pero desatendiendo el sistema formal de salud que tenía Venezuela. Pasado el tiempo, ni se tiene el sistema paralelo ni se tiene el sistema formal que está pasando aceite por todas partes. En materia de educación, cuando se buscan las cifras oficiales de INE del año 2011, se demuestra que hay un aumento en las cifras de analfabetismo que se supone que se estaba combatiendo desde el año 2004 con la primera misión social, que es la misión Robinson, la de alfabetización con método cubano. Así que el propio fracaso del chavismo puede verse a la vuelta de su propia historia. Es un problema, porque al día de hoy se utiliza como propaganda. Afuera del país se nos dice que muchos problemas se resolvieron cuando es mentira. Y aún hoy, muchos partidos políticos, incluso opositores al gobierno, son incapaces de tocar el tema misiones por tabú, por prurito, por creer que van a ser poco populares. Hay que evaluar cuál fue el impacto de este dinero gastado para poder tener un buen balance de lo que nos ocurrió. Soy Luis Carlos Díaz y videos como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com.